Una multa que hasta yo me ha sorprendido, lo insólita que es. Un hombre, un hombre no identificado denunció a un agente de la DGCET que le puso una multa, al parecer, porque tardó mucho en encontrar el carnet del seguro en su vehículo. El hombre hizo la denuncia a través de la red social de Instagram, en un video que grabó momentos en que el agente le ponía la multa. Mientras el hombre seguía su lamento, la gente le preguntó si deseaba firmar el documento a lo que este se negó. La gente entró, la gente entregó el papel y finalizó el video diciendo que eso es un abuso que se está cometiendo los agentes en el municipio de Llamasá, eso es por allá en la provincia de Monteplata, y que lo subiría a las redes sociales. Estas agentes de la DGC que multaron a un hombre porque duró mucho para entregarle los papeles yo voy a decir algo, yo creo que esas agentes deberían de ser destituidas de la, de la institución por la, por a, por la por el abuso. Por abuso de poder, abuso claro. De poder. Eh, son ingreídas, se creen que porque tienen un poder en la mano de, de, de meter una multa, creen que no, pueden eh, eso hacer yo ni lo, lo que quieran. Eh, eh, eso ni lo creo, yo, yo pienso que eso es como un montaje, una broma porque... Yo creo y entiendo que esas agentes deberían de ser destituidas de la DGC. Y ya, poner un poquito de más orden con las autoridades, que no se pasen con los ciudadanos. Pero oye, si hay ciudadanos trabajando y ese tipo de cosas, y estas esta personas vienen a hacer mira, eso. Mira lo que ella alega. Ella dice que porque duró mucho buscando los documentos, lo están multando. Usted puede decir, está bien, dobló en un, aceleró esto con lo uh -huh. otro, y es más creíble. Sí. Pero usted ponerle una multa porque haya durado buscando. Hay que ver si en su reglamento está eso. Yo lo dudo. No, no, pero hay que poner en beneficio a la duda, Villalona, porque eh, eso tiene componte, como dice. Entonces hay que saber bien si en la regla de ellos está eso. El que dure más de los cinco minutos y se caiga la cédula. Rápido, tiene que sacarle en la mano. Cuando usted ve a un amé, lleve la cédula y la licencia en la, en la boca. Sí. Para que no lo multe. En, eh, la, en, la, en la cosita de arriba, ¿verdad? Donde está el espejo. No, no, ahí dura mucho, fácilmente. Ahí te multan <risa> dos veces. Tiene que llevar en la boca que ellos la vean. Ay, ay, ay. Entonces yo pienso que, que deba un superior ahí o que ellos llamen un superior. Claro. Eh, eso es agente, porque tú estás insólito. Esto está insólito, porque usted dura mucho. El, el, el, el, bueno, ya yo dije en mi opinión, yo creo que debería, debería de ser destituida, despedida de, de la institución por ese abuso. Mira, yo estoy de acuerdo, digo porque eso no va a de que, ah, que vamos a una investigación, a, un, a una comisión. Te estoy diciendo, no, usted no, no, tiene no, no. que tener, tener que disciplina, usted tiene que tener disciplina, hacer su trabajo su, y, y servir al país, no hacerle daño a, a, a, a, al país, a la Pero gente Pero te estoy diciendo que, que hay que ver si en la regla de la DGC está eso no creo vamos, vamos a ver si votar si de nuevo pronto votar a el director regional de la DGC regional, para que sí. nos hable de este y otros casos también porque claro sí. y muchas preguntas que la gente le quiere hacer o sea, sí, Acuérdate sí. que estaba desconectado en, el teléfono en otro momento sí que siempre pues sí. no, ha tratado un buen trato con nosotros con el programa Los Osorosos a ver si lo traemos otro día para responder estas y otras dudas de la DGC, que siempre es una nueva. Sí, siempre es claro, una no, nueva. Con la pobre está. DGC, una de las instituciones que de verdad eh, más castigada y golpeada por el pueblo. por O sea, en cuanto a valoración se refiere. Eh, bueno. sí. Y mira, que la que. Y es una pena porque la DGC es gente buena. Hay, hay, hay gente que hace Sí, pero que debe explicar. Que... Inmediatamente pasó este el vocero de la DGC debe de una vez salir en defensa. Claro. De sus agentes y decir si esto está mal o está mal. Aunque esto, aunque esto fue hoy, o sea, ya de seguro... no fue Vamos hoy. a ver si la DGC... No, no, eso, eso no fue hoy. No. Eso tiene varios días ya. Ok. Que, que lo he visto en las redes. Vamos a ver si la DGC pues, ha dicho algo. Vamos a ver, porque es que... Inmediatamente, inmediatamente, tiene que salir un vocero y explicar esta barbaridad. Dice porque duró mucho. Bueno, no han dicho nada aquí en DGC. Aquí en la cuenta de Instagram no. están... No han dicho no nada sobre esto. Nada. No, no, no, está. Bueno. No, no, no, está en otra cosa los muchachos de la DGC. No, Ay, entonces Ellos no se... le quieren dar la cara. Ellos hacen la cosa a terror, eh. No le dan una explicación al pueblo a terror. No, lo pusieron la multa y la pusieron. Y yo le saco una multa a esta hasta viajar. <risa> Para que tenga una idea. <risa> bueno. <risa> entonces esto nada más sucede aquí. En este, vamos vamos a escuchar de nuevo para el que llegó Ya ahora. Está, está, está el audio. Todavía no. Ella me está pidiendo seguro, matrícula y licencia. Y yo le estoy entregando matrícula, seguro y licencia. Y ella me está como quiera poniendo una multa. Porque supuestamente yo duré mucho para encontrarlo en el vehículo de seguro. Y yo lo estoy entregando. Entonces yo quiero que me expliquen por qué es que me van a poner la multa. O sea, yo estoy grabando este video para que las me que están aquí. Que me diga a mí cuáles son las razones por las que ya me están multando y yo le estoy entregando seguro, matrícula y licencia, que es lo que ya me han pedido. Yo le duré mucho tiempo. le dejó... Es que no es mucho tiempo, que tú tienes que esperar a que yo lo encuentre. Lo estoy buscando en el vehículo y te lo estoy pasando. No me digas que tú me hiciste mucho tiempo. ¿Cuál es mucho tiempo? ¿Te vas a firmar? No, yo no voy a firmar eso porque es que yo te estoy entregando matrícula, licencia y seguro sí, sí, sí, sí, sí, sí. que están al día y tú como quieras me estás poniendo una multa. Entonces explícame. ¿Cuáles son las razones por las que tú me estás poniendo la multa? Tú no me puedes decir a mí que me diste mucho tiempo, que yo tengo que encontrarlo, lo estaba buscando en el vehículo, porque lo tengo en la cabeza, y tengo muchos documentos, y por eso no lo he encontrado, entonces dime, ¿cuáles son las razones? Ok. Lo estoy grabando ahí, porque es un abuso lo que te están cometiendo en Yamasa, un atropello, esto yo lo voy a subir a las redes. Ustedes me pidieron a mí, mírenlo ahí, licencia, de 15 minutos. El mismo que tengo que buscar lo que Seriamente lo estoy buscando. Más 15 minutos buscando el seguro. Pero claro, yo lo voy a ir. Y no puedo durar tanto tiempo con una sola persona porque tengo no que No, te tiene que durar lo que sea necesario porque usted me pidió ah. matrícula, licencia y seguro y eso yo le entregué y a usted. Y además de eso usted dijo que se le iba a enviar, que lo iban a enviar. No, pero véalo ahí, no, ahí físicamente. Véalo ahí físicamente. Véalo ahí físicamente. Sí. Bueno. Ah, ahora. Ahora. Ahora. Sí si el señor. Duró 20 minutos porque. Oye está, Eso está delicado también, amable sí, pero No, por eso, por eso no, hay no, no Tal vez Ellas se equivocaron En decir Que fue por el tiempo Pero si ellos lo, lo pararon por algo fue sí También, sí Porque hay que ser concreto eh, Damás se cogió este pedacito de video. Uh -huh. sabe cómo es aquí? Sí, sí. Siempre hay Ellas el di sí, ella dicen de, de. que duró mucho para el documento. Pero cuando viene a ver, no fue por el documento la multa. Hello, buenas. Hello. Hello. Buenas. Saludos. Mira, eh. Señor tiene toda la de ahí porque ella tiene que cantarle las cláusulas. Eso es con cláusula que se hace. Eso no es así, a lo loco. Entonces, ella no le cantó ninguna de la ley. Tú me entiendes, eso es por ley que está ahí. Y en ninguna de las ley dice que por causa de tiempo usted no puede, tú me entiendes, puede ser una persona. El Señor tiene toda la de ahí. Es así. Pero lo que yo me digo, no sé si usted me entiende. No sé si tú me entiendes. Una vez, ese pasó en rojo, ¿verdad? Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Ese pasó en rojo. Y ella la paran. Sí. Mire, le vamos a poner una multa. Porque usted se pasó en rojo. Se había dicho en el video. Espérate. Que usted se pasó en rojo. Présteme su documento. Entonces, pues, señor, seguro duró un tiempo. Voy haciendo un ejemplo. Un tiempo. Y ya se la colocaron, como quiera. La multa es lo que yo pienso. Y se malinterpretó con lo del video. Pero. También lo que dice el señor, ellas debieron en el video como estaban, decir por qué le están poniendo la multa y detallar el por qué, eh, o sea, lo hicieron. Correcto. Porque si ellas dicen, no, usted está faltando la ley de tránsito, se comió una luz roja y le vamos a poner la multa por, eh, por la luz roja. Y usted duró mucho eh, también para sacar su licencia y su identificación. ¿Ya? Exacto. ¿A que no se había sido viral el...? el, el el video entonces debemos también la, la, las autoridades deben tener la ley eh. tú sabías que para mí la, eh, la policía la dice debe saberse la ley de más claro. no, que los abogados claro para que se puedan defender porque saben que son los más afectados de hecho hay agentes de la, no, la, hay, DC, eh, y de eh, la policía que son, que miren, son estudiantes a, de la ahí Derecho. hay un policía y ese policía está ajeno a la situación ese hombre puede sacar una. Ese si hombre no sabe lo que está pasando. O, o, oye, una bazuca de ahí. Ese hombre está por allá. Son dos compañeras suyas, eh, eh, mujeres las dos. Y está viendo que está alterado. El ciudadano, póngase ahí. Dije, ¿qué es lo que pasa? Eso, dígame. Y eso no es nada que lo graben. Eso no es nada, porque no está matando a nadie. Si mire. Ah, no, mire, caballero. Lo que ella dice es: déme un segundo para explicarle lo que yo dice, porque yo era mesero. MCR tiene que tener esto la vuelta. Eh, mire, lo que ella está explicando es que ella va a tener que colocarle la multa porque usted duró mucho. Y la multa suya es por esto y por esto. ¿Yo te apuesto a usted que el hombre está tranquilo? entiende Pero el policía está por allá y las dos mujeres, una está mirando para arriba y otra. Entonces debemos educarla eh, tanto. La ciudadanía, como también a, a nuestras autoridades, los militares, dije DGC, Dios mío, eh, que le pusieron el nombre difícil para que la gente no se lo aprenda, y como <risa> quiera, están dando carpetas, ¿eh? Como quiera.